Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal Hoy día, martes, os voy a enseñar cómo hacer el Slide Cancel Esto está más que nada optimizado para PC, ¿vale? Para gente que es de PC Aunque en Play también se puede hacer, pero seguramente sea un poco más complicado Como el Gorilla Movement o este tipo de cosas que suele pasar cuando debes de usar más de una tecla a la vez Y en mando, pues, no podéis hacerlo, no es lo mismo tener un teclado y un ratón que tener un mando, ¿vale? Entonces, os voy a explicar, vamos a ir en game hay una partida esta de tercera persona tengo un minuto para... Como máximo el vídeo puede durar un minuto, ¿vale? <ríe> Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible y lo más conciso. Lo primero que tenéis que hacer es ir a ajustes a teclado y ratón, ¿vale? En partida, poneros el sprint automático puesto, el táctico, y poneros cambiar de postura o deslizarse al control. Luego a la C tenéis el de agacharos o el de deslizarse también, ¿vale? Yo lo tengo así, no se me mola. Y si quiero tumbarme, pues le doy el, la rueda del ratón para abajo. Cada uno que se ponga como lo, como lo prefiera. Entonces, ¿cómo se hace el Light Cancel? Vosotros habéis cambiar la tecla Control, el de deslizarse. Entonces tenéis que tener un dedo en el W, un dedo en el Control y cuando está corriendo aguantáis el Control y cuando llevéis medio segundo aguantado leéis dos veces a la tecla de saltar, ¿vale? Así. ¿Veis? Cada vez que lo vayáis a hacer tenéis que resetear el Control, o sea, quitar el dedo del Control y lo volvéis a hacer. ¿Veis qué fácil? Es sencillísimo. En, en, en PC es muy fácil Hay veces que se os tira, ¿vale? Pero eso con el tiempo, cuando cogiendo, el, cogiendo la memoria muscular Y cogiendo el timing y tal Dejará de hacerlo Pero es muy, muy, muy sencillo, la verdad A ver, no es tan sencillo como en Warzone 1, no está claro Pero es que lo podéis masterizar Ir metiendo con el Gorula mummen Todo a la vez Y esto es una auténtica barbaridad, ¿eh? Si metéis esto, luego metéis Un tiro así, luego otra vez Para abajo, para arriba, para abajo Y ahora de repente hacéis un slide cancer La peña se queda eh, atontada, os lo digo Y me gustaría haberlo probado En partido o algo, pero si se va a acabar la partida Voy a hacer un vídeo conciso, rápido Para que todo el mundo aprenda esta puta barbaridad Que en Warzone nos va a venir muy bien Porque si antes usaba tanto, ahora se puede seguir usando Se ve que es más difícil y para la peña de mando Sería simplemente Hacer lo mismo, pero con el círculo y con la X vale Sería... Pero es que tendrías que jugar Clau, creo, ¿no? Sería... No, en Play, según un, ami... un amigo que tengo, ¿vale? Lo que me han contado es Salto, aguanto círculo en el aire Y cuando toco el suelo, doy a la X otra vez Probadlo Si no es así, utilizar la misma técnica que estoy usando yo en PC, ¿vale? Simplemente aguant... aguantáis el círculo un segundo Y le dais dos veces a la X rápido Pero claro, tenéis que jugar Cloud, Es un poco coñazo Igualmente, si encuentro algún vídeo que lo explique en PlayStation bien, lo dejo en la descripción. Es que de Play en contra muchos, de PC en pocos. Entonces, es un poco liada, por eso estoy haciendo el vídeo para PC, para que la peña aprenda. Así que nada, un besazo, os quiero a todos y todas, nos vemos en un próximo vídeo, mañana mismo. Creo que mañana voy a traer la clase de la Fennec, para que estén atentos, que esa clase es bomba. Nos vemos mañana. Un besazo, guapos.